El director de la pena de la Policía Nacional le hace advertencia a los a los desaprensivos. El director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, hizo un llamado a los desaprensivos para que se una a la sociedad buena del país para no tener que tomar medidas que los lleven a la cárcel. A la salida de la misa dominical celebra, celebrada en la capilla San Judas Tadeo del Palacio de la Policía, Ten aseguró que no dará marcha atrás con la delincuencia, añadió, que en el cuerpo del orden reina la verdad, la misericordia y el trabajo honesto de cada policía. Estamos reformándonos, nosotros somos entes sociales de paz, vamos a buscar lo mejor para la sociedad de trabajo ser honesta y responsable de nuestro país, recalcó. El pasado viernes el mayor TEN anunció que impulsará políticas para recobrar el fomento de la dignidad es respeto al uniforme y el orden jerárquico de la institución que dirige A través de un memorándum expresó que la disposición será aplicable Para miembros activos y retirados de la policía y fuerzas armadas Vamos a ahí, Alberto Tengel, Alberto Tengel, Alberto Tengel... Esto de la policía Para el país, para mi república dominicana amada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 La sociedad de trabajo seria, honesta, responsable del país. para los desaprensivos los llamamos a unirse a esa sociedad buena para no tener que tomar medidas que le lleven a la cárcel. O sea, ese sector desaprensivo, que lo piensen bien, que yo no doy, yo no doy marcha atrás. Señores, ahí ustedes están escuchando lo que... En general Alberto Tendice, un hombre muy recto y pulcro en cuanto a, la, a las decisiones de la Policía Nacional. Trabajo que lo llevó ahí, a donde él está. Los delincuentes, los que están pensando atracar y robar, que tomen conciencia y se busquen un trabajito por ahí. Sí. Para que dejen eso, esas robaderas, atracaderas que están azotando a todo el mundo. No pueden ver. Aparte de los ladrones, están los santeros también. Cuidado, eh, esos malocoritas que andan contigo y te ven el bolsillo y mandan los atracadores ¿Ay? y le dan la mitad de los cuartos. Tengan cuenta con esos malocoritas que son los que acechan a la gente. Fulano, mira, llegó de Nueva York Fulano. Tengan cuenta que eso hay es que darle duro también. Porque eso es lo que motivan a los ladrones. Son ladrones igualitos. Ya ustedes saben. Sí, esperemos que, que el nuevo director de la policía le dé duro a este asunto porque es Algo ya que tenemos mucho esperándolo, mano dura a, a, a, a los delincuentes, a los ladrones. Eh, recordemos que anteriormente han habido varias situaciones donde vemos gente encapuchada que ya no están atracando de a, de a, de a uno solo, ahora atracan por grupos grupo. Eh. En algunos barrios de la capital de madrugada salen grupos de gente caminando con amarrados, con vaina venda y machete y pitoli y de todo. Entonces hay que hay que poner un orden pero una una mano dura o sea no es algo de que de que, que uh que los recursos humanos que se vayan de ahí los recursos humanos son lo que el, protegen Derecho. los, los, los derechos no, humanos los derechos humanos. vamos que se vayan de ahí vamos vamos vamos a poner a, a poner a trabajar a la policía de, de una manera fuerte eh, porque no podemos seguir Dándole fuerza y potestad a los delincuentes que, sale, que salen al otro día y siguen haciendo el mismo daño. Porque el, el delincuente te atraca o tú lo metes preso y a, lo, a, la, a la semana tú lo ves en la calle. Ah, pues, ¿Tú me entiendes? Entonces hay que poner un control en eso, tanto los puntos de droga también. Muchas cosas que tienen que ver con la reforma de la policía. Que sabemos que la policía también está El muy corrupta. El que de gente está cogiendo cuarto o algún policía. Está muy corrupta claro. la policía. Ese, ese no le puede corto? dar algo a un policía que le salga de usted. Exacto. No, no, los policías que le gente de estar cogiendo cuarto delincuente también. Porque es que hay que hay que claro. empezar a limpiar. Esto, Respetémonos. O sea. <risa> El IAE. El estar cogiendo cuarto y a... A los delincuentes. Es un lío como quiera. Por todo y que fue no, y, y, y que el jefe de la policía, por... No sé. Yo espero que no sea discurso, ¿verdad? Pero el jefe de la policía ya está lanzando mensajes. Que lo, lo, no, Porque claro. saben que ten tiene una trayectoria. Que ahí lo pusieron ahí por eso. La trayectoria donde donde ella ha caído. Sí. Eh, eh, eso no diga que a la familia de él lo ha metido preso. <risa> no, eso así. Que no, que yo soy fulano, que yo soy sí. tío. No, no, no. Usted está detenido. Claro, no, y lo bueno es que recarga. En vaya llevó un compadre de Vite y Valle aquí, cuando estaba aquí. ¿Cómo se siente, compadre? ¿Está bien? Nos vemos allá. Hablamos allá. <risa> claro, no, porque eso es lo que queremos aquí. Sí. Un control, Mira, cero compadre. Yo antes, yo antes era medio rebelde. La policía me paraba. Pero ahora yo cargo todos mis documentos. Usted no puede llevarme. Por nada. ¿Eh? No, no, no, claro. Porque se pone bruto, lo llevan. Pero no puede llevarme. Ahora, yo tengo caco, me sirve uno ya. Ah. Tengo papeles, tengo todo mi cédulito, ahí. Y, y en ¿Qué prensa también quiere? pertenece a... Claro, ya, ¿no? usted, dígame que lo, Ya, ¿por qué usted me va a llevar? Y si hay una investigación, pues llámala ah, pues, a un abogado, vaya conmigo allá a ver para qué que me va a investigar. Eso así. Y ya tiene... Ahora, usted no tiene papeles. Usted tiene que irse para allá con su motor.